tutorial vamos a eh, crear un dibujo para nuestro ensamble y poder distinguir cuántas piezas eh, forman parte de nuestro ensamble ¿sí? a través de la explosión <coughs> en video, en un tip que le di en un video tutorial les les eh, expliqué cómo cargar el rule en ese rule pues tienen esta pantalla y cuentan con este icono que es drafting si ustedes no han descargado eh, o no han visto el tutorial donde les digo cómo usar este rule y, y no tienen esta opción aquí de drafting ustedes pueden localizarla en esta opción en, en iniciar y dibujo de plano es lo mismo ¿sí? es un acceso de icono entonces pulsamos drafting bien este aquí vamos a darle cancelar a esta parte para poder darle formato a nuestra hoja de, de drafting eh, después voy a hacer otro tutorial diciéndoles cómo eh, optimizar o poder poner esta esta hoja ¿sí? para que ustedes después lo puedan editar ¿Sí? bien entonces ahora vamos a crear una vista base damos a clic aquí le vamos a poner que diga isométrico trimétrico se si fijan aquí nos da nuestra nuestro ensamble eh, tal cual está en nuestro archivo para eso ocupamos este habilitar la opción de trimétrico nos vamos a modeling Nos vamos a Explosión 1, queremos que nuestra imagen se vea así en nuestro dibujo, nos vamos a esta opción de navegar de la pieza, vamos en Cámara, aquí está desactivada la opción Trimétrico, vamos a darle clic derecho sobre Trimétrico y le damos a Activar. Permítanme Bien, continuamos Entonces ya tenemos activado Ahora nos vamos a, nuestro, a nuestra opción drafting de nuevo Donde tenemos nuestra hoja Y vamos a darle de nuevo aquí en vista base Una vez ya activado la vista trimétrica Seleccionamos de nuevo trimetric Para que nos aparezca nuestra vista así Vamos a escalarlo, a hacerlo un poco más pequeño Así No se preocupen, después vamos a poder editar ese tamaño ¿Sí? nos vamos a ajustes Y vamos a deseleccionar en la opción general Esta casilla, crear con líneas centrales perdón. La desactivamos y damos a aceptar esto es para que no nos cree todas los, los, las líneas centrales de los orificios. Lo colocamos ahí. ¿Sí? Y damos a cerrar. Entonces, vamos a dar clic derecho, clic izquierdo sobre la imagen. Damos a ajustes para poder crecer más esta imagen. Nos vamos a general. En escala le vamos a decir eficiente y aquí le vamos a, a poner la, la escala que queramos vamos a poner 0.35 para que lo haga un poco más grande está muy grande vamos a ponerle punto, punto 3 para que quepa dentro de nuestra hoja sí, punto 0.25 vamos a aceptar Bien, se fijan, este, ahí está, vamos a colocarlo aquí, ¿por qué lo vamos a colocar aquí? Porque ocupamos crear una tabla, vamos a crear una tabla aquí de, eh, de las piezas del ensamble, ¿Sí? bien, nos vamos a la opción listas de pieza, damos un clic derecho y vamos a colocar... Nuestra tabla aquí. Esta tabla nos indica cuántas piezas hay de cada una y las que conforman nuestro ensamble. Bien, vamos a, a acomodar bien esta tabla que nos dé la numeración de arriba hacia abajo. Seleccionamos toda la tabla, así la ponemos el cursor en una esquina, damos clic derecho y vamos a ajustes de celda. Aquí vamos a poner el tamaño de nuestras letras. Vamos a ponerlas un poco más pequeñas. A 2 milímetros. Con una relación de aspecto de .8. Aceptar. Sí. Y cerramos. Volvemos a dar a seleccionar esa tabla. Ponemos nuestro cursor sobre la tabla de una esquina. Y ahora nos vamos a ajustes sí, en ajustes vamos a poner ubicación de la cabeza que lo ponga arriba la cabeza viene siendo este encabezado ¿sí? o sea, hacia arriba ahora lo que queremos es de que la numeración de las piezas sea de arriba hacia abajo vamos a lista de piezas aquí vamos a seleccionar dirección de crecimiento hacia abajo ¿Sí? listo Bien. ahora lo que vamos a hacer es crear unos globos para que nuestra tabla nos diga qué pieza corresponde a cada parte de esta este, este color está muy brillante es un color blanco muy brillante si ustedes quieren cambiar esta este fondo de la hoja lo vamos a preferir vamos a cambiar de una vez nos vamos a visualización color o tipo de la letra esta línea muestra las líneas muy anchas entonces al momento de ustedes mandar a imprimir su documento Va a gastar más tinta. Vamos a decirle que a desmarcar esta casilla, mostrar las anchuras. Seleccionamos y vamos a cambiar el color de fondo de nuestra hoja. Vamos a poner un poquito más oscuro. Vamos a aplicar y listo. ¿Sí? Ya está más. No está tan brillante. Bueno, continuamos. <coughs> ¿Qué más ocupamos para nuestra, nuestro dibujo de ensamble? Ocupamos eh, una casilla más para poder distinguir o poder identificar de qué material se van a hacer la, cada una de las piezas. Bien, seleccionamos una columna del lado derecho. podemos seleccionar columna y le damos insertar hacia la derecha para que nos agregue una columna más a crecer esta y aquí vamos a poner materiales del encabezado vamos a justo de celda sí. bueno se fijan aquí el en Las letras están más grandes, ocupamos que sean iguales a, a las demás. Para eso vamos a, a cambiar a 2.5 y lo vamos a poner a 2 para que suelta efectuoso en todas las celdas. Bien, vamos a mover, acomodar esto así, que va más aceptable el formato colocarlo aquí bien ahora sí vamos con los globos para poder saber qué pieza de estas pertenece a cada globo de aquí a cada número de pieza y su descripción vamos a esta herramienta globos automáticos seleccionamos esta tabla aceptar y automáticamente los pone si ustedes tuvieran otra imagen este, explotada, les pediría en cuál, en cuál imagen, en cuál ventanita quieren aplicar los globos de la tabla. <coughs> Bien, vamos a acomodar nuestros globos de una forma que sea más aceptable. Vamos a colocar este globo sobre esta pieza que es la misma que no estén tan juntas y este sobre ese tornillo sí. Sí. bien vamos con la tabla aquí dice que el globo 1 que viene siendo este esta pieza inferior y solamente hay cantidad de una pieza sí. en, el, en el caso del globo 6 que viene siendo un tornillo Allen dice que son 8 piezas aquí son 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior bueno en un video anterior aquí les hice un comentario que estos tornillos hay que ponerlos por debajo de la placa ¿Sí? vamos a hacerlo ahorita rápido vamos a dar mover estos cuatro tornillos hacia abajo sí. <risa> Listo. vamos a actualizar nuestra imagen actualizar bien este globo lo vamos a mover Bien, pues aquí ya está eh, nuestro dibujo de explosión y aquí le ponemos los materiales ¿sí? Este va a ser de Cold Roll, el número 2 ponemos que va a ser una pieza de Cold Roll ¿Sí? Nuestra placa va a ser de la pieza 3 ser de también de color nuestros bujes estos este buje va a ser de bronce bueno el archivo en sí no dice de qué motivo es pero pues también pueden poner este el diámetro de, del material ponemos que bronce 2 pulgadas de diámetro ¿Sí? y así sucesivamente puede identificar de qué pieza va a ser de qué material va a ser cada de su pieza bueno esto sería todo espero les haya servido ¿Sí? Uh, aquí pues ustedes pueden poner sus, sus este, detalles ¿Sí? qué cantidad de ensambles vamos a desactivar esta casilla este layer para poder editar nuestra nuestra información ¿Sí? bueno sería todo eh, espero les haya gustado eh, suscríbanse a mi canal eh, tengan algún comentario duda este, pues estoy a sus órdenes Nos vemos